Un gran saludo para todos. Estamos en Noti Señales. Noti Señales es de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, para las personas sordas. Y busca el reconocimiento de los derechos y la toma de conciencia de los derechos de las personas sordas. A todas las personas que nos están viendo y pues pueden compartir sobre este tema, pueden compartir esta publicación con sus familias, amigos, personas del trabajo, pues es algo muy importante. Hoy en Noti Señales, nosotros vemos que las personas sordas en Colombia pues están asociadas y están afiliadas a FENASCOL y a su vez FENASCOL a la Federación Mundial de Sordos, la FMS, la Federación Mundial de Sordos. FENASCOL hace parte de esta organización, pero no solo Colombia, también otros países del mundo. En total de 130 países de, eh, de organizaciones de personas sordas hacen parte. Claro, es un movimiento mundial de las personas sordas en pro de sus derechos. Y se trabaja por esto. Ahora tenemos a Henry Mejía, el director de FENASCOL, con un invitado muy importante, pero quiere darle una explicación de cómo vamos a trabajar. En estos momentos me ven en, haciendo lengua de señas colombiana y ven al, al otro lado, ven señas internacionales, la interpretación a, a señas internacionales. Entonces ustedes pueden decidir si ven señas internacionales o si mejor o al contrario, si ven lengua, si ven lengua de señas colombiana para esta transmisión. Así lo van a poder ver durante todo esta transmisión. Te saludo a Henry. Hola Henry. Bueno, muy buenas tardes Paula. Me alegra mucho, pues un gran saludo a todas las personas que nos están viendo aquí en Noti Señales. Un gran gran saludo especial hoy a la persona que me acompaña que es Joseph Murray, presidente de la Federación Mundial de Sordos. Nosotros sabemos este mes, el mes de septiembre, es un mes muy importante, es un mes de gran importancia a nivel mundial porque en la semana, la tercera semana de este mes tenemos la Semana Internacional de las Personas Sordas. Además, el 23 de septiembre este, tenemos el Día Internacional de las Lenguas de Señas, que es algo también de suma importancia. Penascol en este mes de septiembre, en esta semana de septiembre, se une a las actividades de la WFD con el octavo congreso nacional de la situación de las personas sordas en Colombia. Estamos en esta preparación. Entonces, nos unimos a, lo que, a la temática de la WFD que es construyendo comunidades inclusivas para todos. Y eso pues es de suma importancia. Este eslogan y esta frase que usamos, como pueden ver aquí en nuestro banner, en nuestra imagen del octavo Congreso, que nos unimos a este lema. Colombia también se une con lo que dice la WFD, construyendo comunidades inclusivas para todos. Es algo de gran importancia. También tenemos como invitado a Joseph Murray, que me acompaña en estos momentos. Hola. Qué alegría poder estar con ustedes en este programa de Noticias y Señales para toda la comunidad sorda colombiana y de hecho también para todas las personas sordas del mundo que pueden estar viéndonos hoy. Gracias, FENACOL, por la invitación que me han hecho de poder estar con ustedes el día de hoy. Quisiera comentarles un poco acerca de la Semana Internacional de la persona sorda y cuál es el lema que hemos escogido para esta semana. La Semana Internacional, la celebración de la Semana Internacional de las Personas Sordas no es algo nuevo, es algo que viene desde 1958 y se instituyó justamente porque las personas sordas tienen sus derechos, incluidos sus derechos lingüísticos como seres humanos, tenemos nuestros derechos humanos como cualquier otra persona. Precisamente entonces, la Semana Internacional de la Persona Sorda se ha hecho para visibilizar la lucha de las personas sordas y buscar esta equidad en cuanto a la participación a nuestros derechos en todo este tema político. La hemos venido desarrollando durante muchos años desde ese momento. Así como Henry lo acaba de mencionar, pues nosotros estamos en esa celebración también para este año. Hace aproximadamente unos 10 años la WFD vio que se estaba haciendo este tipo de celebraciones, pero que era muy importante poder llevar a cabo un lema a todo el mundo, un lema de unidad de la comunidad sorda durante esa semana. Pues precisamente el, el lema para la semana del 2022, es construyendo comunidades sordas inclusivas para todos. Ese tema, ese lema tiene dos visiones. La primera de ellas es entender ese tema de construir. Eh, nosotros como personas sordas no debemos quedarnos simplemente eh, con los brazos cruzados, sino que es el momento de que construyamos. Y de que no que sea una construcción individual. Esta construcción debe ser colectiva, de toda la comunidad, no cada uno por aparte. Cuando lo hacemos de esa manera, eh, de la manera asociativa con la comunidad, las federaciones, las asociaciones, pues efectivamente vamos a lograr construir. Recordemos que no es algo individual. Y eso lo hacemos, la comunidad lo hace para hacer incidencia con gobierno y con otros actores sociales. Necesitamos de esos actores sociales para construir. Necesitamos trabajar mancomunadamente con ellos. ¿Por qué? Porque de esa manera es que nosotros mostramos nuestros derechos. Y así es como Colombia lo ha venido haciendo. Esa equiparación de derechos se ha logrado gracias a esa construcción colectiva entre la comunidad sorda y entre los demás actores sociales. Ahora, hablamos también acerca de la inclusión. Cuando hablamos acerca de comunidad y hablamos acerca de inclusión, pues nosotros entendemos que cuando hablamos de comunidades, hablamos acerca de que en Colombia está la comunidad sorda también. Hace parte de esas comunidades que existen en su país. De la misma manera es importante entonces hablar de inclusión y de la inclusión de la comunidad sorda en los espacios sociales. Claramente nosotros nos damos cuenta que existen estas clases de comunidades, pero la pregunta allí sería ¿está realmente incluida la comunidad sorda? ¿Y cómo podemos hacer entonces para lograr una verdadera inclusión de la comunidad sorda, la comunidad sordo ciega. La comunidad sorda que se encuentra en áreas rurales, distantes de ciudades, capitales. Comunidades ancestrales, por ejemplo, que se encuentren en las que se encuentren personas sordas. Este tema es un tema muy importante porque allí es cuando debemos llamar al gobierno a construir conjuntamente y mostrar que somos la comunidad sorda y que se requiere, o las comunidades sordas, y que se requiere de esta construcción colectiva de todos. Para que haya una verdadera inclusión, tenemos que estar todos. Eso es lo que queremos mostrar para esta Semana Internacional. Claramente, para cada día hay un lema específico también. Y vamos a empezar, pues, justamente hablando de esta filosofía de lo que es la semana, ¿no? Gracias, Joseph. Gracias, Joseph, por esa información de gran importancia. Nosotros reconocemos esa importancia. Y bueno, en este año 2022, la WFD tiene dos retos importantes. La idea es que se puedan pues, replicar en diferentes partes del mundo. El primero es el de luz azul en los edificios, monumentos y lugares importantes y el segundo es la lengua de señas nos une entonces son, son de gran importancia entonces quisiera saber si nos da un poco más de explicación sobre esto el de el reto de, de la luz azul y pues para que la comunidad sorda entienda el, el porqué y el objetivo de esto y también de este de la lengua de señas nos une qué significa y cuál es su importancia si nos puede dar más explicación sobre esto Claro, la idea es que, bueno, en Colombia esas son las lenguas señas no colombianas. Sí, continuamos con. con pues, wow, me llamó muchísimo la atención ver cómo iluminaron esos edificios de ese azul que nosotros hemos pensado y también vi esa persona torda allí en el video con su pelo azul. Bueno, me llama muchísimo la atención, ¿no? Me emociona. Bueno, lo primero que queremos hacer con este challenge, con este reto es eh, llamar a las diferentes instancias a que se iluminen de azul. ¿Por qué? Para mostrar la lengua de señas. Cuando se visibiliza ese azul, queremos mostrar la comunidad sorda y mostrar la lengua de señas. ¿Por qué iluminación? Pues precisamente porque la lengua de señas sirve para iluminar el camino de las comunidades sordas y hace parte de nuestra cultura, hace parte de nuestra comunidad. La lengua de señas ilumina lo que somos. Y es lo que nosotros tenemos. Como Federación Mundial de Sordos, pues estuvimos pensando en esto y la importancia de la lengua de señas, la importancia de mostrarla al, al resto de la comunidad, al resto del mundo, y de qué es lo que significa para nosotros. El 23 de septiembre, el Día Internacional de la Lengua de Señas, queremos que este challenge se cumpla y que se visibilice la lengua de señas, y se muestre más ese estatus que tiene la lengua de señas, no solamente en un lugar, sino en diferentes países, en diferentes espacios del mundo, eh, con entidades de gobierno, eh, diferentes espacios para que se vea ese azul y que quienes vayan por la calle, quienes vayan en sus automóviles, no sé si van a hacer alguna marcha, alguna parada, pues que incluso pues, así como lo tenían con el pelo azul, que la gente lo vea y que se note efectivamente ese orgullo y se entienda, pues efectivamente la iluminación, que es la lenguaje para la comunidad. Si se puede hacer en edificios grandes, si se puede hacer en, en sus casas, poniendo luces a las afueras, si se puede hacer poniendo alguna, algún panel, alguna iluminación de azul. Lo que deseamos es que ese 23 de septiembre se ilumine una luz azul por todo el mundo y se logre mostrar la lengua de señas. ¿Qué queremos allí? Entonces, para que esto se logre, esa iluminación, necesitamos pues llamar a los líderes, ¿no? Y también necesitamos que dentro de ese llamado... Eh, llamemos a los líderes mundiales, a los políticos, a los tomadores de decisiones Para que ellos también vean esa campaña que nosotros estamos haciendo por la lengua de señas Es decir, la lengua de señas es nuestra lengua, la lengua de la comunidad sorda Y que ellos también puedan hacer sus videos allí en lengua de señas También como, como lo puedan sacar Desde el año pasado, del año 2022 pues hicimos justamente ese, ese lema de la lengua de señas nos une. Entonces, es qué bueno es que entendamos que nos une y nos une con todos, ¿no? Entonces, justamente es eso, la lengua de señas nos une. En el pasado junio yo estuve en la ciudad de Nueva York, en la ONU. Estuvimos en la Costa. En este encuentro de los gobiernos, los estados parte, que hicieron parte de la Convención de, las, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se celebra la COT anualmente. Estuvimos allí con los líderes internacionales, los tomadores de decisión, los embajadores de los países eh, de los estados parte allí en la ONU. Estuvimos hablando con ellos y pidiéndoles pues, que se sumen a este reto de la lengua de señas, de que la lengua de señas nos une. Y pues él, quienes aceptaban nos decían, bueno, ¿y, ¿y cómo lo hacemos? Pero debe ser en este momento, y como, sí, sí, sí, hazlo en este momento, no hay ningún problema, y le enseñamos, mira, lengua de señas, unidad. La lengua de señas nos une. Y una, una persona un líder mundial, efectivamente, pues, eh, hacía como a su manera la lengua de señas, y como aplauso, aplauso unidad, eh, y lo, lo, lo fuimos haciendo de a poco, le fuimos mostrando diciendo, mira, lengua de señas, unidad. Y le mostrábamos cuando, con ese movimiento iterante, ese movimiento de un lado al otro de unidad, le mostrábamos pues que significaba un grupo, significaba las personas. Y esta persona hacía como que, ok, ok, ok, a ver, vamos a hacerlo de nuevo. Lengua de señas, unidad, unidad. Y como que eh, volteaba a mirar, eh, tal vez se, se olvidaba recordaba eh, el tema de, de cuando decíamos lo de la unidad, y decíamos, bueno, no, mira, baja, tienes que bajar tu dedo, posicionarlo de otra manera, él le daba risa. Entonces, allí de esa manera le, le fuimos mostrando que la lengua de señas tiene sus particularidades, que tiene sus parámetros formacionales, ¿no? Y eso también sirvió pues para que la persona sorda, la persona, este embajador allí, este, este líder mundial, pues se diera cuenta que... La lengua de señas es una lengua, que no es algo fácil, que no es cualquier cosa, y eso nos sirve para que llamemos más a los líderes mundiales, a los tomadores de decisiones, a los gobiernos, y crear esa conciencia sobre la lengua de señas, eh, y que podemos hablar de tú a tú con estos líderes mundiales. Qué bello, qué bello eso. También como nos dice Joseph, da mucha emoción también ver a los niños haciendo este lema de la lengua de señas nos une. Animamos a todas las personas en Colombia que nos están viendo y ustedes también animen a otros a hacer esta frase. La lengua de señas nos une para que cada vez más tengamos pues esta participación que es de gran importancia. Bueno, hablando del 23 de septiembre, que es el Día Internacional de las Lenguas de Señas, se fue eh, erradicado y aprobado por, por la ONU, y pues en Colombia, el año 2020, en el año 2020, también aprobaron la Ley 2049, eh, la que habla, como podemos ver en pantalla, dice que en Colombia también eh, esta ley da el mandato que a nivel nacional es la celebración de la lengua de señas colombiana, que se une a lo que dice la WFD, Colombia se une a este día e invita a la comunidad sorda de Colombia, a que invitamos a la comunidad sorda, alcaldes, gobernantes, a que vayan ante estas entidades y hagan esta incidencia, para que, pues vean, estamos apoyados por estas leyes, a nivel nacional, y se celebra la lengua de señas, se reconoce la lengua de señas colombiana. Entonces, tenemos este trabajo y esta acción para reconocer la lengua de señas colombiana. Bueno, la WFD hace también como campaña a través de, de esto, ¿cierto?, de la lengua de señas internacional. Sí. Es que Precisamente cuando llamamos la atención acerca de la lengua de señas, esto también tiene que ver con la educación. El derecho lingüístico tiene que ver también con el derecho a la educación, el derecho a la accesibilidad, y lo estamos hablando de todo el mundo, ¿no? Ya hay 72 países que han ratificado, pues que ya tienen su propia ley acerca de las lenguas de señas nacionales. Eh, lo que queremos es lograr que se sumen más gobiernos que eh, se entienda que esto es un proceso, cómo se lleva a cabo este proceso en el cual ya se hace esa aprobación y de allí cómo es que se lleva esto a la práctica, al trabajo, ¿no? Que esto requiere también de formación, de capacitación. Cuando hablamos de esa educación inclusiva, a través de la lengua de señas, pues, es importante tener en cuenta el concepto. Cuando nosotros tenemos claro el concepto de educación inclusiva, eh, va a ser diferente, ¿no? La educación inclusiva no es lo mismo para todos los grupos minoritarios, ¿no? Hay educación inclusiva para personas sordas. Y es el tener el acceso directo a la educación a través de la lengua de señas. Y ese acceso directo, ¿cómo se logra? Se requiere que los demás niños puedan tener acceso a la lengua de señas y que todos puedan comunicarse en lengua de señas. Que los maestros den sus clases en lengua de señas. Los maestros y las maestras den sus clases en lengua de señas. Y esto pues, eh, lo vemos muy diferente cuando en un colegio se tiene sencillamente un intérprete y pues le, la persona sorda puede tener quizás como modelo a su intérprete. Eh, digamos que está bien, allí hay, hay una lengua, está la lengua de señas. Pero podemos tener también a los niños oyentes que están viendo la lengua a través de una sola persona. no Pero es muy diferente a que se tenga un modelo de lengua y se tengan compañeros de lengua pares que están hablando la lengua, que tienen acceso directo allí, eh, una educación donde los edificios son accesibles, donde tienen alarmas visuales, donde el entorno es accesible en la lengua de señas. Es un entorno que empodera a la persona y no simplemente que tiene un intérprete donde es el único modelo de lengua y es la única persona con la que se habla en esa misma lengua. Eso no es una real inclusión cuando se tiene esa, ese modelo con un intérprete. Lo que se busca es que los niños puedan practicar la lengua, puedan tener ese input mucho más amplio, esta exposición a la lengua de una manera mucho más amplia en un colegio totalmente señal. Y esto, pues precisamente es lo que la WFD ha venido trabajando y quiere mostrar por ejemplo, con la Alianza Internacional de la Discapacidad, hemos estado trabajando con ellos en el tema de educación inclusiva para mostrarlo para los niños con discapacidad. Claramente eh, se tiene pues, ese, esa cercanía con la, los modelos de educación inclusiva de otros niños con discapacidad, niños oyentes, y no hay ningún problema, pero el modelo de educación inclusiva para niños sordos requiere de pares, requiere de pares sordos, niños sordos, eh, profesores sordos, esos pares que van a permitir una exposición mayor a la lengua de señas. Como presidente de la FMS en español, WFD en inglés, pues esa secretaría general eh, y como secretario general de la Alianza Internacional de la Discapacidad, pues he venido trabajando a este respecto, pues para que se vea de una manera diferente la educación de los niños sordos efectivamente si hablamos de inclusión pues es un concepto pero cuando hablamos de educación inclusiva para personas sordas es diferente y lo que queremos llamar la atención es al gobierno de Colombia a que eh, logre entender esto logre entender estas diferencias de que la inclusión en la lengua de señas requiere una accesibilidad total global en, ese, en la educación en la escuela diario, cotidiano Claro que sí, esta información es realmente importante y también nosotros en Colombia tenemos una preocupación. Nosotros sabemos que pues en diferentes espacios, sobre todo en Latinoamérica, hay este inconveniente con el gobierno porque creen que traer un intérprete o traer un modelo lingüístico ya es suficiente. Digamos que se soluciona la educación inclusiva para las personas sordas y se cree esto. Pero hablando con la WFD y, bueno, la UNESCO también, ustedes que piensan, y la UNICEF, eh, como estos procesos de gran importancia pues para las personas sordas. A nivel internacional, ellos, ellos dan ciertas pautas para que también los gobiernos pues tengan esta, esta postura y que piensen en la educación bilingüe y bicultural para las personas sordas, y que no sea algo confuso, que las personas sordas entren y no sea confuso para ellos. Todavía hay cierta confusión al respecto. Entonces, con estas entidades, UNESCO y la UNICEF, pues ¿qué, qué nos puede mencionar al respecto? Sí, eh, es una muy buena pregunta, Henry. Con UNESCO y con UNICEF hemos establecido ya un diálogo y estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver eh, con los niños sordos y de la accesibilidad para los niños sordos. De material accesible en la escuela, en la educación, ¿no? Y en, los diferentes, en las diferentes etapas de la vida. Eh, los libros, por ejemplo, puedan ser en lengua de señas. En el caso de ustedes, la lengua de señas colombiana o en la lengua de señas pues de cada país. Este es un proyecto que se ha venido trabajando, que ha venido logrando cosas. Este material ya se ha hecho accesible. Tenemos digamos, la seña para el libro y ya ahora sale esta nueva seña para los libros en lengua de señas y permite que trabajemos tanto con la UNESCO, UNICEF y estamos trabajando también con la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y con la OMS, pues eh, desde el año pasado estuvimos trabajando en hacer que desde todo el mundo se empezara a cambiar ese paradigma de la persona sorda, ¿no? E hicimos esa incidencia, pues para que nosotros pudiéramos participar con ellos y no se viera tanto desde un punto de vista médico, auditivo, sino que en esos encuentros en los que están los referentes, los tomadores de decisiones, pues nosotros también pudiéramos estar y llevar a cabo estos documentos, eh, mostrar y decir, bueno, los niños sordos requieren accesibilidad y la accesibilidad que tiene un niño sordo es a través de la lengua de señas. Uy, esto, se me cae la bandera acá, esto se logra, es precisamente a través de que se entienda que cuando un niño sordo nace, requiere es una exposición a la lengua de seno. Nosotros estamos dándole esta información a la OMS, dándole esta información a los gobiernos para que se pueda entender también que, qué hacer y qué decisiones tomar cuando se tiene un niño sordo, porque muchas veces la decisión más fácil de tomar es hacer una cirugía de un implante coclear, ¿no? Y muchas veces eh, con otros niños no se toman esta clase de decisiones de venir a hacer amputación o de, de venir a hacer cirugías Quizás con los que solamente está sucediendo es con los niños sordos. Por eso también que nosotros estemos poniendo nuestro documento de toma de posición con la OMS, para que en los demás proyectos que ellos tengan, pues se disemine esta posición sobre la lengua de señas y se logre entender, ¿no? Nosotros conocemos que la Organización de las Naciones Unidas tiene diferentes agencias que están atadas a este trabajo con la educación de los niños sordos. Y pues nuestro objetivo es poder dar este documento de toma de posición y que sea claro, ¿no? No solamente desde la WFD, sino desde la Alianza Internacional por la Discapacidad, que se entienda claramente cuál es la posición, cuál es la accesibilidad, cuál es la atención que se le da a una persona sorda, a un niño sordo, y que cuando un niño sordo nace debe tener... Esa exposición a la lengua de señas. Porque muchas veces se piensa y se dice, es que la solución para una persona sorda es un intérprete. No, la solución no es simplemente un servicio de interpretación. Claramente, un servicio de interpretación se puede dar en la universidad. Pero el servicio de interpretación es un medio, no es el fin. Entonces, se debe ver que es una comunicación directa para los niños sordos en lengua de señas lo que va a fortalecer eso. Cuando nosotros no lo vemos de esta manera, pues encontramos que hay muchas barreras en el entorno para la participación de la persona sorda. De allí, este documento de toma de posición para que se hable acerca de la accesibilidad en lengua de señas y se entienda cuando las familias tienen efectivamente estos niños sordos, pues que puedan tener exposición a la lengua de señas y puedan aprender la lengua. ¿Qué deseamos? Que los gobiernos, que las organizaciones internacionales, están encargadas de tomar estas decisiones, pues puedan entender claramente y se eliminen esos paradigmas que previamente se tenían. Ah, el tiempo siempre es un factor, Neces nos gustaría que nos diera más información, pero bueno, FENASCOL en el octavo congreso eh, que tendremos y pues esperemos que también esté personas de la WFD para que nos dé pues más información y la postura que tiene también, y cómo pues, Fenascol en este octavo congreso, recoger toda esta información que se, que se hable para dar este manifiesto ante el gobierno nacional de Colombia. El gobierno que ya tenemos ahorita un nuevo presidente, entonces están en el plan, en la construcción del plan de desarrollo, y es por eso que queremos hacerlo. Queremos que este manifiesto, pueda llegar a este plan de, de desarrollo hablando de locación bilingüe bicultural que la WF nos pueda apoyar también en, en esto pues con su experiencia y dar un poco más de amplitud a esas posturas porque claro queremos queremos más información de parte de Joseph pero bueno ya se nos está acabando el tiempo y pues ya para finalizar la, la última la última pregunta un segundo por favor es bueno, ¿qué recomendaciones, qué recomendaciones le da a la comunidad sorda colombiana para que, bueno, en Colombia la comunidad sorda, las personas sordas también las personas oyentes y personas con discapacidad, pues está enfocada pues tenemos eh, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no hay como claridad, por eso es que Penascol insiste, insiste en la convención y que la aprendamos, que la comunidad sorda pues la aprenda y pues exigir esta aplicación de la convención al gobierno que lo pueda exigir. Entonces, ¿qué recomendaciones en base a esto nos puede dar? Sí, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es un instrumento sumamente grande e importante para eh, está en los derechos de las personas con discapacidad para la exigibilidad de los derechos y que tiene también que ver con la identidad de las personas sordas. Desde su publicación allá en el año 2006, la Organización de las Naciones Unidas ha buscado que se promueva esa identidad de las personas sordas. Se ha buscado también que se respete la lengua natural de las personas sordas. Y los países, pues que efectivamente ya la han firmado y han ratificado eh, la convención, pues deben entender cómo incorporar la convención a todo su instrumento legal, a que se lleve a cabo allí en cada país, así como lo ha hecho Colombia. Efectivamente, pues cada país tiene sus particularidades, tiene su cultura, cada comunidad sorda tiene sus maneras en cada país, ¿no? Y se debe buscar la manera en la que se incorpore lo que la convención recomienda y se incorpore pues, eh, lo que tiene que ver con la lengua de señas también a la comunidad de cada país. ¿Qué se busca? Por ejemplo, que exista accesibilidad a los sistemas de transmisión de televisión, que se pueda acceder a través de la lengua de señas, a través de interpretación, que se reconozca la cultura de la comunidad, que se reconozca la identidad de la persona sorda. Este instrumento sirve muchísimo para hacer incidencia frente a los gobiernos. Por eso lo que se le pide a las personas sordas es a que se apropien de lo que es la convención, porque muchas veces los mismos gobiernos no la conocen, es, y, o las mismas personas no conocen lo que es la convención, no saben. ¿Sobre qué es? Quienes deben conocerlo son ustedes, la misma comunidad sorda, a que se sumen, a que se apropien de lo que es la misma convención y que se encarguen de hacer estos procesos de incidencia, de abogacía, que lo muestren a los gobiernos y que no les dé miedo, que se empoderen y lo puedan mostrar. Ustedes, personas sordas colombianas, tienen a FENASCOL, se tienen a ustedes, muestren lo que es la convención, muestren su identidad, muestren su cultura, muestren el estatus de la lengua, detrás está toda la comunidad, detrás de ustedes está ese aparato legal que es la convención. Me ha hecho muy feliz el poder estar con ustedes hoy, estar compartiendo este espacio con ustedes y el saber que somos hermanos sordos que estamos allí compartiendo esa lucha por la equiparación de nuestros derechos y que seguiremos trabajando de manera mancomunada con Fenascol y pues con las demás asociaciones. Le mando un saludo muy grande, un saludo fraternal para toda la comunidad sorda, y espero que les vaya muy bien allí en el congreso que inicia el próximo 22, el congreso sobre la situación de la persona sorda en Colombia, y lo que se viene para el futuro. Esperamos que les vaya muy bien, y que este trabajo rinda mucho fruto. Un saludo. Muchas gracias a Josep, por esta, esta información y pues esperamos que la comunidad sorda también difunda esta información y pues también quisiera aprovechar una última pregunta, en realidad muy corta nos estuviste hablando sobre el tema de la accesibilidad y, y pues recordé, recordé algo importante bueno la ONU da estas recomendaciones al gobierno nacional colombiano Dice que debe, el gobierno nacional debe hacer esta construcción del Plan Nacional de Accesibilidad. Este plan, esta construcción de este plan, si no se cumple, pues tiene sus consecuencias. Entonces la ONU ya dio estas recomendaciones, pero el gobierno colombiano, el, el que acaba de pasar esos cuatro años, lo metió en el Plan de Desarrollo. Entonces, bueno, Penascol hizo incidencia ante el gobierno, para esto, se hizo bastante incidencia durante los cuatro años de gobierno, pero no se cumplió, no se cumplió el pan, el plan nacional de accesibilidad. Entonces, ahora, con este informe, con el, el informe paralelo, el informe sombra, pues, se acerca, o sea, hay que hacer, hacerlo otra vez, pero, ¿cómo hacerlo? Porque Colombia, Aún no tiene la firma del protocolo eh, que va con, est con, con este informe. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos puede guiar? ¿Cómo hacer esta, es, es, este trabajo, esta gestión? Porque nosotros ojalá tengamos este plan con este nuevo gobierno que hace poco lo tenemos en agosto. Entonces, para hacer esta incidencia, pero pues que no vuelva a pasar lo mismo, y, que, y que, no se, que no se haga. Entonces queremos hacer esta incidencia ante la ONU. ¿Cómo, cómo, nos, cómo nos aconseja? Bueno, eh, es algo que preocupa, ¿no? Eso que tú acabas de comentar, Henry, la Organización de las Naciones Unidas da este mandato a los estados parte y que deben recibir, pues, todos los consejos y las necesidades de las personas con discapacidad. Debe abrirse a las necesidades de los colectivos de las personas con discapacidad. Cuando se habla acerca de este abrirse de manera completa, pues la Organización de las Naciones Unidas está pendiente de esto y debe ser totalmente abierto. ¿no? Cuando hablamos de accesibilidad, pues efectivamente esta accesibilidad va en unos elementos prioritarios y los gobiernos deben verlo de, como tal, como la Organización de las Naciones Unidas lo ha dicho. ¿Cuál es la prioridad que se tiene para los gobiernos y cuál es la prioridad que se tiene para los mismos colectivos de las personas con discapacidad? Nosotros como Federación Mundial de Sordos pues tenemos allí nuestros oficiales de derechos humanos y nuestros oficiales que están hablando acerca de la convención y pues lo que queremos es que se dé esta accesibilidad, ¿no? Así como tú nos estás comentando, pues que se quiere hacer este proceso de incidencia, entonces nosotros podemos llamar a nuestros uh, referentes para que los puedan ayudar y los puedan acompañar en esta incidencia. Perfecto. Perfecto, Joseph. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Claro que sí, seguimos en esta alianza. Muchísimas gracias por participar en este espacio. Yo sé que el mes de septiembre para, para ustedes para, tiene muchas citas y está bastante ocupado. Entonces, gracias por darnos este, este tiempo y pues sí, seguiremos trabajando nosotros. Bueno, gracias, gracias a Henry, a Joseph, qué gran información, nosotros estuvimos muy pendientes de lo que se está viendo, vemos 88 personas conectadas y gracias, gracias Joseph por, particip por participar en esta información, es de gran importancia. Y hablando sobre el octavo congreso nacional de la situación de las personas sordas de Colombia que tendremos, Pronto, el, en la tercera semana, desde el 22 al 22, 23 y 24 de septiembre, y van a ser tres días en las que pues, trabajaremos temas importantes para la comunidad. Ustedes todavía pueden inscribirse, están las inscripciones abiertas. Lo pueden hacer, ponerse en contacto a través de este correo que ven en pantalla. A través de este correo nos pueden pues, mandar la solicitud o también a través de este número de WhatsApp. Si ustedes quieren asistir, ir a Pereira, claro que sí, están bienvenidos. Pero si no pueden asistir presencial, lo pueden hacer de manera virtual. El Congreso también estará de manera virtual durante estos tres días y pues pueden aprovechar estos espacios. Realmente están bienvenidos. Bueno, entonces agradecemos a todas las personas que nos vieron y pues Ahorita para finalizar le damos la, la, el paso a Henry. Perfecto, gracias Paula. Y ya para cerrar este espacio, eh, pues también a Joseph para invitarlo a que nos dé unas palabras finales. Hola, queremos... Invitar a toda la comunidad sorda, colombiana, latinoamericana y de todo el mundo a que tomemos esa posición, a que sigamos trabajando colectivamente, no individualmente, colectivamente por toda la comunidad, desde las asociaciones, las federaciones. Y que, como lo dije previamente, lo digo nuevamente, juntos hacemos esa fuerza, juntos hacemos esa incidencia y juntos lo vamos a alegrar. Deseamos que tengan una muy buena, una feliz Semana Internacional de la Persona Sorda y muy feliz Día de la Lengua de Señas 2022 para todos. Hasta luego. Claro que sí, un gran aplauso y pues a la comunidad sorda colombiana, recuerden, recuerden asistir al octavo congreso. Va a ser, va a ser de gran importancia, vamos a hablar sobre educación, vamos a hablar sobre planeación lingüística, vamos a tener temas de mujeres, juventud, también hablaremos sobre el servicio de interpretación y el código de ética y bueno, estos temas los estaremos trabajando y e invitamos a la comunidad sorda a Pereira. Un gran abrazo para todos y recuerden, recuerden siempre que la lengua de señas nos une. Esto es de gran importancia, hasta luego.